Muy buenas amigos vengadores y vengadoras, yo soy Tosh Gamer ...y hoy vamos a hablar de los huevos de PlayStation... ...y de 3 de Juego también, sí, también de ellos... Eh, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por los 10.000 millones de dólares en ingresos... ...que ha generado el Halo hasta, que se sepa, hasta el 2019... ...y estamos en el 2023, imaginaros... ...cómo será la cantidad de dinero que podría comprar Activision Blizzard cada día que sirva eso de apunte teniendo en cuenta de que eh, 83 81 millones de copias en todo el mundo eh, si miramos los números es que incluso hasta le sobra o sea, incluso hasta le sobra 20.000 millones luego de que Microsoft comprara a Activision la gente se está inventando las noticias se las inventan ya O sea, que se va a comprar a Activision Blizzard eso está claro Ahora, que caiga tan rápido Sony, no caerá esa breva, no va a ser así tan rápido. Caerá, caerá. Ah, por cierto, ya, ya lo dije en, en un vídeo de estos hablando sobre, sobre las inteligencias artificiales, el chat GPT, y, y como cualquier cosa que vaya a hacer Microsoft a partir de ahora, eh, le van a intentar echar toda la mierda que pueda. Señores, a partir de ahora, con el Ghostwire Tokio ya en el Game Pass y que se nos viene el Redfall. Eh, en serio, prepárense. Prepárense porque las eh, tonterías del de Final Fantasy XVI que se ve horrible. Bueno, vamos a hacer... Se ve bien, pero como un juego normal de la... Vamos, de la temporada pasada. Juego genérico de hecho. O sea, no se ve, no impresiona en nada. Pero bueno, lo mismo... Cambia el día que, que salga y se ve mucho mejor o algo así. Hay que estar muy atento también al Bing devuelve y al Redward. El, porque dentro de Para dentro de dos semanas, eh, quedaos con este dato, que para dentro de dos semanas eh, todo esto que ganamos, puntos, eh, en Bing, y por utilizar el, el buscador Bing, van a empezar a aparecer. Eh, tarjetas de descuento bueno de hecho ya hay tarjetas de descuentos y todo eso pero también de amazon y aquí estamos viendo una imagen para que os deis eh, un poco os hagáis un poco la, a la idea de, de por dónde vienen los tiros ¿no? bueno entre el celda de lo que de lo que cuesta el celda a lo que cuesta el final fantasy 16 que también en, en las mejores eh, si lo buscas bien te puede llegar a unos 70 casi 80 no a 99 como como como te intentan vendértelo lo, los de amazon o, o, o como vaya la cosa nada más de entrada el de 99 hombre. Son, son cosas que pasan en amazon en amazon amazon no es el que te, no es por por vía amazon es una vía por donde venderlo eh, por donde las tiendas venden sus productos pero en todo caso, hay varias tiendas que venden el mismo producto, como en este caso un videojuego, sea de Nintendo o sea de Xbox también, y pues unos te los ponen más caros y otros te los ponen más baratos. Pero siempre, en el caso por ejemplo de Xbox y de Nintendo, tienen un, un precio más o menos eh, asequible hasta donde podemos... A ver, asequible, sí, puede que la cosa, si va muy mal, sea un lujo pero no deja de ser una cosa que es asequible, evidentemente, que sí que puedes conseguir, pero que bueno. Dicen los eh, amigos de los videojuegos, los amigos de, de todas las consolas, 3D Juegos, eh, Meristation, muchos Vandal, seguro que habrá dicho también lo mismo, de que el GTA 6, eh, y, y todo esto por un fan que ha escrito algo en Reddit, y ellos se hacen eco de esa noticia. Es como un poco como, ¿y clase de periodistas? Eh, o sea, ¿dónde habéis estudiado periodismo ustedes? Es que, o sea, le estáis dando veracidad al comentario de un fan. Ni siquiera un insider o alguien relacionado a la marca, a la compañía, al videojuego en cuestión. No, un fan, un fan. Es como coger un comentario random en Twitter y decir, esto es la verdad, absoluta. Pues eso es lo que han hecho, eso es lo que han hecho, literalmente, vamos. Y yo no sé por qué aquí me sale Isabel Díaz Ayuso en el, en el hilo de Microsoft, que no tiene nada que ver. En esta situación han venido, han venido Microsoft, Volkswagen, Renault, Intel, Cisco, Meta, Oracle, fondos de energía renovable, se han ido. A ver, la señora presidenta eh, de la Comunidad de Madrid, Doña Isabel Natividad Ayuso, eh, una mujer muy guapa, hay que decirlo, eh, dice que en estas tales son las, las palabras exactas son en esta situación si yo fuera empresario no vendría a españa yo eso también lo he pensado también no, no te voy a engañar eh, señora presidenta o mejor dicho señora presidente eh, no, no nos vamos a engañar pero tampoco nos vamos a engañar porque microsoft no se ha ido de españa microsoft se ha ido de madrid a Valencia o a otro sitio y también ha pasado lo mismo con Renault, creo, Cisco también, Meta, Oracle también o sea, no es que sea, eh, si, si intenta hacer un paralelismo eh, si eso es lo que pretende hacer un paralelismo con, lo, con el caso de eh, Ferrovial o Ferrari como se llame, eh, esta empresa que sí que se va a ir y por motivos bastante coherentes, creo yo, pero bueno eh, puede sonar todo esto al lío pero voy a intentar explicar eh, Ferrovial es una empresa española que ahora se va a ir de España, va a tener su sede en otro lado porque aparte sus infraestructuras, lo que ellos hacen, lo están haciendo en otros países, así que tampoco es necesario de que ellos estén aquí, pero bueno, quitando eso, el gobierno le sienta le ha sentado muy mal, ya ha dicho que como lo haga, que le va a poner una multa, que quiere que le devuelvan todo el dinero que, que un día le prestó, que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, se nos está yendo un poco la, la olla en este país. La ley de sí es sí, la ley del guau wow es guau, wow. sí, sí, hay una ley así, que se llama así. La ley guau wow es guau. Wow. Pero si mi perro dice guau wow y es no, ¿por qué le tenéis que castrar? ...las pilotes... ¿eh? ...coger al gato y castrarlo... ...bueno... ...la gata... La, ...mi gata está castrada... ...pero... ...al perro... ...ya con el tiempo ya que ya lleva ya... ...sin castrar... ...digo yo... ...pero para qué... ...hacer pasar al animal por... por eso... ...si tampoco... ...más pesada era la gata... ...pero bueno... ...en fin... ...que la gente no se... Eh, ...que las empresas no se están yendo de, de... ...de España... ...solamente porque... ...el gobierno de turno... ...que es... ...horrible lo que están haciendo simplemente se han cambiado de Madrid a Valencia o sea, no, no se han ido muy lejos así que ahí lo dejo ¿vale? en fin el que GTA 6 va a ser un lastre para yo que sé un lastre para la siguiente generación y las pajas mentales que estas que se traen los de 13 de juegos por la Series S el único lastre es la Playstation 5 que todavía me acuerdo que nada más recién salida tenían que siempre optimizarla ¿eh? porque ningún juego se veía bien acordado si no de la Assassin's Creed Valhalla ¿Eh? acordado de la Assassin's Creed Valhalla recién salida la, la consola sin embargo con Xbox no ha pasado nunca todos los juegos se han visto de lujo de lujo que es lo que yo intentaba tratar de decir ayer que a la gente de Xbox nos gusta las cosas eh, tecnológicas eh, para poder, para poder disfrutar de los videojuegos en la mejor calidad tanto, como, tanto o más como si lo hicieras en un ordenador si queréis decir que una consola es un ordenador castrado hombre, en cierta manera sí lo es pero no me importa, porque yo lo que quiero es que ese ordenador castrado haga lo que hace un ordenador de miles y miles de euros eh, que yo no tengo, a lo mejor preferiría gastármelo en otra cosa a lo mejor si lo tuviera eh, para poder simplemente jugar, y para eso no necesita un ordenador, una persona promedio, no necesita un ordenador tan potente, a no ser que seas el que crea los juegos. Pero en fin, eso ya fuera parte de, de todas estas eh, elucubraciones, que luego te vienen con que si el Final Fantasy XVI es lo mejor del mundo, y hay que ver qué gráficos más normalillos, ¿eh? vamos a dejar los normalillos y bueno, bueno sigo, sigo todavía con Twitter a saco, de, de verdad, no, no no he visto yo en mi vida eh, tanta toxicidad como la que hay en esa red. Hoy, hoy un señor mayor o algo así ha pasado algo ha pasado en lavapiés, en Madrid, en un barrio de Madrid, eh, un montón de policías, el otro día, el otro día, pero es que son día tras día, apuñalamientos gente disparando a otra gente, pero demonios, o a sea, convertirse. si yo entro para buscar cosas sobre videojuegos, no sobre sobre ese tema y, y otra cosa que también, bueno, ya para terminar ya, porque porque voy a estar, me voy a tomar una, me voy a tomar un descanso dentro de lo que cabe voy a seguir con los gameplays y tal, pero me voy a tomar un descanso bastante largo porque es verdad que hay veces que uno no, no lo dice o por lo menos no, no, porque no tengo por qué amargaros, no tengo por qué deciros esto con ningún tipo de a ver de que os vayáis a sentir mal no es mi intención a lo mejor no debería decirlo pero eh, quema mucho quema mucho eh, las la, la redes sociales sobre, sobre todo esta red social de twitter eh, y en general las redes una cosa que no quiero que se me olvide es que es una cosa que iba a decir en un vídeo hablando sobre la inteligencia artificial cómo van a demonizarla durante eh, ...los próximos días, semanas... ...e incluso meses... ...vais a ver cómo se va a demonizar... ...precisamente por aquellos... ...que la han financiado... ...y por aquellos que la han creado... ...lo paradójico de todo esto es que hemos sido... ...utilizados de alguna manera... ...para que la inteligencia artificial... ...pudiera llegar hasta donde ha llegado... ...nadie da nada gratis... ...eso yo creo que... ...la gente de, de, mi, de mi quinta lo sabe muy bien... ...una especie de blog... ...te está dando un montón de libertades y no te están pidiendo ningún euro cuando tú no estás pagando nada entonces es que a lo mejor eres tú el producto y en twitter ha pasado lo mismo y con el chat gpt también ha pasado lo mismo liberar el chat gpt uh, para que para ver cómo la gente lo usaba y qué es lo que aprendía cómo ponerlo en marcha ya hasta llegar al chat gpt4 que ya está aquí o sea, y aquí al lado tengo Bing que también le puedo pues yo que sé preguntar lo que quiera me puedo preguntar también lo puedo poner más equilibrado más creativo eh, dime las mejores cualidades de la Xbox Series S ya que están tan en contra de la Series S vamos a ver qué, no, qué es lo que nos responde y ya está buscando de hecho mejores cualidades de la Xbox Series sigue buscando dice su precio asequible de 299 euros, su diseño compacto y elegante que cabe en cualquier espacio, su capacidad de ejecutar juegos a 1440p a 60 frames por segundo, con soporte para ray tracing y HDR, su retrocompatibilidad con juegos de Xbox One, Xbox 360 y la Xbox original, la primera, su integración con el servicio de suscripción Xbox Game Pass que ofrece acceso a cientos de juegos. En fin amigos, espero que os lo hayáis pasado muy bien, vaya dominguito y espero que os guste, os ha gustado la película de, de Mario o sea a mí me ha gustado a los que parece que no le, no les gusta nada son a los de a los a los walks y toda esta gente a esos parece que no les han gustado nada pero bueno de hecho se han puesto y se han aliado esto me parece algo absurdo pero bueno tengo que comentarlo igualmente eh, decir que mmm, Bowser en la canción de Pits Peaches, peaches, peaches, peaches. es que me, me encanta ya Black y bueno mmm, la canción es increíble, la canción está muy bonita y habla de que Bowser, el enemigo ¿no? de Mario pues está enamorado de, de, de la princesa ahora ya entendemos mucho de por qué la secuestraba bueno pues eh, han empezado a salir diciendo de que el CSC eh, sí el sí es sí el no es no el arriba arriba abajo abajo y todo lo que tú me quieras decir pero mmm, vamos a ver es que mmm, no podéis parar de ofenderos por un puto segundo o que joder vaya tela menuda menuda menuda diversión tiene que ser eh, una cena de trabajo con ustedes o yo qué sé madre de dios virgen santa en fin eh, nada que ver una gran película Nintendo ha hecho ...algo increíble... ...como también lo ha hecho Sega... ...que también eh, la película de, de Sonic... ...es buenísima, las dos... ...películas... ...yo creo que eh, a esta gente le molesta realmente que, que... una película sea buena... ...ya, directamente... ...no, no, no, porque si lo mío... ...no triunfa, lo tuyo tampoco... ...es que lo tuyo es ma, es basura y lo, de, y, y, ...y lo que ha hecho Nintendo... ...es una obra de arte... ...ya está, es que el problema no es la película, el problema eres tú. Si te ofendes, si te... No sé, yo no sé. Bueno, amigos, ya me dejo de... de, de filosofar, y... porque tengo muchas ganas de jugar también. Así que nos vemos en el próximo Toxic Game Channel. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y nos vemos en la próxima.